el otro ambiente que se vive básicamente al otro lado. Gastas 20 dólares y aquí puedes ahorrarte que es 5 dólares. El señor presidente no mira todo eso No sabría cómo decirte porque a veces Una... está bueno a, a, a veces está mala. Poder llevar a sus hogares eh, el sustento. Vivieron lo que yo vivía aquí en la biblioteca. Salude ahí todas las chicas. Y no huyan, ya no somos tercer mundo. ¡Casi ¿no? ¡Ah, sí, Primer Mundo! Estos edificios que están aquí alrededor, algunos son del año, bueno, pues, siglo XX y otros son del año 30, y, o sea, hoy se pueden apreciar esas esculturas. Amigos, ¿qué tal todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video de esta hermosa semana, mis queridos amigos. ¿Cómo están, bichos y bichas, Sé que muchos de ustedes ya se dan cuenta de que vamos a hablar el tema de este día. Un tema muy interesante que se ha viralizado en todas las redes sociales. Vamos a conocer cómo era pues San Salvador, el centro. Pues aquí de la capital de El Salvador. Bueno, ya estamos aquí eh, en el centro. Gracias a Dios nos permitieron grabar porque estábamos viendo que no permiten muchas personas entrar, sino es que vienen a comprar a los centros comerciales. Es interesante conocer todo esto. ¿Tú ya había venido aquí a este lugar cuando estabas chiquitita? Sí, un montón de veces. Pero me imagino que te pierdes aquí. Sí. sí, ella se pierde y no lo conoce. Yo tengo añísimo desde los 14 años camino por este eh, el centro. Mira qué increíble. A ver, este edificio que está por aquí. O sea, lo están remodelando, lo están dejando bien chulo y bien guapo. Ahí podemos ver que dice o sea, el Instituto Saludereño de Turismo. Yo no me dio, ni siquiera me daba por cerca cuenta de que había un instituto saludereño de turismo, eh. Ahí están los trabajadores. ¡Qué bárbaro! está quedando súper bonito este lugar de hecho estos lugares aquí es donde se encontraban los, los vendedores aquí, bien hermoso como ha dejado la alcaldía de, de San Salvador todo esto, increíble y como siempre verdad, hay que ir a pedir permiso desde allá abajo para el, el medio de prensa para ir a grabar y bueno ahorita vamos a grabar caminando aquí por todo el centro histórico, esperemos a Dios que no nos roben la cámara vamos a ir a pedir permiso ahorita con los mero mero los patrones ahí para que no dejen grabar el momento bien bonito que han dejado todo el centro del de Salvador así que vamos a ir allá abajito, así que sigamos ok bichos ya estamos aquí en el centro ahorita bueno este es el otro ambiente que se vive básicamente al otro lado de ya que las otras personas han sido desalojadas a este lado se vive un ambiente pues diferente no ha cambiado nada, o sea todo sigue normal como la gente salvadoreña se esfuerza vamos a ver, a entrevistar a algunas personas personas ahí qué opinan acerca de este movimiento porque mucha gente se han dedicado a pensar que es bueno pero quisiera conocer también las opiniones de algunas personas que piensan sobre este evento que se está llevando a cabo aquí en el centro del salvador bueno este es el ambiente que se vive aquí todo sigue normal todo sigue como un día común un corriente en el centro del salvador ¿Y lo mismo? a ver aquí estamos ya he, eh... mira aquí te estoy honesto yo soy de la gente que me gusta venir a comprar ropas aquí de a dólar de dos dólares o sea, o sea, yo no soy de la gente que la vas a ver allá comprando encima no yo vengo a comprar aquí en el centro porque siento que eh, me gusta más y hay ropa bien bonita va no, no vas a encontrar cosas que o sea, básicamente con 5 dólares compras cinco camisas y bueno y zapatos baratísimos. colores, eh, a cómo están los precios aquí los zapatos, Véntenos ahí. De a 12, de a 15. De 12 y de a 15, eh. Sí. Ándale. Precios, ahí? Coméntanos un poco, ¿qué, ¿qué piensas tú respecto a lo que se está viviendo, bueno, en este momento en el centro del Salvador? Aquí la verdad de las cosas que nos, nos estamos comiendo unas a las otras. No hay negocio. Y ahora peor, vida todo. Gente que. La verdad es las cosas que tienen hasta 40, 50 años de vender aquí a todos el pueblo. Y porque nosotros, la verdad es las cosas que nosotros le tenemos a los bancos. Trabajamos con bancos, trabajamos con los prestamistas trabajamos con los almacenes que nos dan crédito. Increíble, ¿eh? Entonces, interesante. El señor presidente nos mira todo eso. Hambre pasamos nosotros aquí. Estamos en el sol, en el agua. La verdad que Estamos mal. ¿Les han dicho algo? o sea Nada que nos van a quitar el otro mes. Eh, algunas personas eh, no están de acuerdo a lo que está pasando, pero es cada quien su opinión, así que sí. ustedes dirán la última palabra. Ahí estábamos me está escuchando el nombre pues, de un vendedor que... Eh, no, no voy a mostrar los rostros porque tampoco quiero venir a... A decirle a la gente que esto y esto y dijeron, porque, o sea, es interesante conocer y hemos conocido las opiniones de eh, las personas que están arreglando el centro, pero que quisiera conocer también la opinión de las personas que están aquí. Bueno, seguimos aquí viendo el movimiento que se está llevando aquí a cabo de las personas que se dedican básicamente al comercio eh, del centro de El Salvador. Y, o sea, es interesante conocer esta parte, bueno, la otra cara de la moneda también de saber que todo sigue igual aquí como normal como si nada ha pasado y es que bueno según lo que tengo entendido están a la espera de la siguiente fase es que lo van a reubicar a todos ellos en un centro comercial interesante conocer la opinión de varias personas y bueno aquí la verdad que está topadísimo un fin de semana, un sábado común y corriente en que todos los saludarios vienen a comprar o hacer sus compras eh, para poder llevar a sus hogares eh, el sustento aquí en un lugar de frutas la verdad que nos compramos una fruta, ahí la chuli se compró una fruta sandía que le gusta la sandía bastante y una agüita porque de verdad que está bien calorizado todo este ambiente de aquí, bueno voy a hacerle la pregunta igual lo que hicimos allá arriba ¿Qué opina acerca de este brother de lo que se está llevando a cabo aquí en el centro eh, del Salvador. En parte está bien y en parte está mal, porque está ordenando todo, pero afecta también. Económicamente bueno. a ti no te no te afecta. A, afecta. A, a, me imagino que cuántos son en tu familia. Cinco. Son. Cinco. Y tú eres el que los mantiene o hay otra gente que de, de tu familia que se dedica no, a esto. Con mi mamá aquí trabajamos. ¿En serio? Y de que no se está vendiendo mucho. Fíjate. No sabría cómo decirte porque a veces, bueno, está buena, a veces está buena, veces está mal, buena. A veces está mala. no quiero irme sin grabar este momento precioso de El Salvador como se está llevando aquí a cabo eh, todo esto, o sea, la verdad que esperemos en Dios y doblemos los dedos para que nos dé un permiso eh, que hemos estado esperando eh, que se logre el permiso de conseguirlo esperemos en Dios que se consiga este lugar se ha llevado a cabo varios bueno de hecho fue la casa presidencial de algún presidente que no me acuerdo exactamente de quién fue Esta fue una casa presidencial del Palacio Nacional donde ahora es emblemático Tengan a pelos en la nariz es que son para adornar y verme más masculino es que Cuéntanos qué has visto de bonito ahorita y bueno en, este, en el San Salvador De He hecho hemos venido con mi familia porque precisamente hoy se celebra la, ahora y mañana la Feria del Libro aquí en el Palacio Nacional Fíjate que nos parece una experiencia muy bonita porque a diferencia de otros años San Salvador lastimosamente estaba como que con un desorden Ahora si te fijas es más familiar la gente anda aquí disfrutando con su familia, amistades y todo lo que se pueda ver. ¿Y tú ya habías venido, eh, digamos, antes que estuvieran aquí los vendedores? ¿Ya habías con... entrado aquí? Sí, sí. Si, si podés ver, el ambiente se ve muy familiar, muy bonito. Por las noticias, nos, nos hemos estado uf, informando uf, uf, uf. en los medios y los prototipos que se miran actualmente. Ah, cuando, cuando, cuando, se ve algo bastante bonito, algo innovador. Vino, uy, ya no somos tercer mundo. Y que ya no. casi primer mundo. Ya y casi. Y ni nos comparamos a los países así de allá por um, norte a México sino que ya al otro lado del charco decimos nosotros Se siente ya el ambiente se como siente, de otro país, ¿verdad? Se siente el ambiente de fiesta Les hago una atenta invitación para que vengan aquí con su familia con sus amistades, con, con el perro para que vengan y disfruten aquí Está bonito ¿Cómo se llama? ¡Qué bonito, bebé! Salude ahí todas las chicas! ya estamos de nuevo con otra persona que va a hablar con nosotros de esta experiencia que se está llevando aquí mi expectativa totalmente positiva porque yo soy una persona que suelo mucho venir al mercado no siempre ando haciendo mis historias porque a muchas personas les da miedo venir al mercado no porque yo siento que hay ancianitas, personas que son de escasos recursos y que a veces uno deja de ayudarles a de ir comprando sus productos, su mercadería y uno se va al super y al super todo es más caro, o sea, es el doble de caro. Entonces, se beba ahí, la cebolla. Y en el super te dan dos cebollas por como 250 dólares y en el mercado me dan como siete dólares. Te ahorra, o sea, te ahorra Porque bastante. Va a estar libre el paso para que la gente pueda recorrer. Todo el centro y apreciar las estructuras, porque realmente esta zona de aquí, si ustedes se van a la historia, aquí era como un escalón, digamos, como una zona más exclusiva. Ahora que todo va a quedar despejado, para allá van a poder apreciar. Hoy sí, verdad, estos edificios que están aquí alrededor, algunos son del año, pues, ciclo 20 y otros son del año 30 y tan. O sea, hoy se pueden apreciar. Esas esculturas, esa arquitectura que quizás por mucho tiempo no lo podíamos observar, como dice Mayra, pero ahora sí lo vamos a observar. No, yo yo he dicho y también lo dije en mis historias y yo sé que ya lo voy a aburrir si, <risa> si me ven en tu canal, ¿verdad? la Biblioteca Nacional, porque la verdad que en mi niñez, uh, yo pienso que de los que tenemos la edad que yo a treintón ahí, buena 30, buena ahí, 30, eso vivieron lo que yo vivía aquí en la biblioteca, de venir aquí a hacer tus tareas porque no teníamos internet, no teníamos teléfonos celulares, no teníamos la tecnología que tenemos ahora, entonces yo por eso digo que los que se sacan ahora malas no escuela escuelas porque de plano no tienen la... la, la, no la... están súper cómodos, pero nosotros, los de nuestra generación... chamo riata ¿sí? Claro, nos costó. Veníamos a la biblioteca, leíamos como 20 libros, lo que me ha dolido, pero sé que todo va a ser un cambio positivo. Un cambio para positivo, bien. exacto. Hoy que el país está mejorando y que ya uno, al menos yo como mujer, me voy a sentir más segura de poder ir a lugares a lugares lejos, perdón, yo sola. Quizás ya sí voy a empezar a ir a lugares lejos. Eh. Ahí está Mayra que nos estaba compartiendo la experiencia y quizás no solo es ella, hay muchos que están así con ese pensamiento de que ahora vamos a poder ver más de cerca eso que difícil y a la vez vamos a poder conocer más de la historia de nosotros los salvadoreños, cachimbones la verdad. Y bueno, pues quizás algunas cosas eh, van para mal ahorita, pero quizás en el futuro van para un bien. Así que sigamos ayudándole a esta nueva aventura gracias por estar en este video bueno bicho ya este, nos retiramos ahorita del bueno de que queríamos grabar el video pero obviamente el problema de, de permiso y todo eso bueno, pero bueno bicho entonces este, este video es la primera parte de la aventura que quiero sacar aquí en, en el centro del San Tomás. y vamos al parqueo porque básicamente a las 5 y 45 nos dijeron que cerraban. Y ahorita pues este. Vamos ya tardecito. Son casi las 5 y. 5 y 10 son básicamente ahorita. Eh, y ahorita ya nos agarró un poquito la tarde. Para volver hacia nuestro destino. Pero bueno, ahí está. Vamos ahorita a usar el parqueo porque ya, ya es tardecito, la verdad. Ya es tarde. Eh, aquí básicamente vamos a volver a grabar después cuando ya tengamos el debido. Ahí con la ayuda de otro brother para poder entrar Somebody better say a prayer for me Tonight make get a little crazy Wow You can meet me outside But you better buckle up It's a wow ride Welcome to the Wouse Wow Wow Wow Welcome to the WoW